Empezamos entonces. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por participar. Este es el coloquio Antropología Social y Antropología Rural de los 60 y 70, orígenes, testimonios y recorridos. Tenemos el honor de tener hoy de invitadas invitada a María Rosa Neufeld, invitado Alejandro Balazote. Eh, ahora los presento con más detalle. Esta actividad es organizada por el Seminario de Antropología Social, Antropología Rural, que yo soy profesor este, adjunto y eh, a la vez es or también organizada por el programa Etnicidades y Territorios en Redefinición del de la sección Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad y por el equipo Pueblos Originarios del CIDAC eh, cv que también nosotros eh, integramos. Eh, María Rosa es profesora consulta de la Facultad, fue docente titular de Antropología Sistemática 1, investigadora en el área de Antropología Política y Antropología de Educación, Alejandro es profesor titular de este seminario de Antropología Rural y Antropología eh, Sistemática II, Antropología Económica, es uno de los directores del programa de etnicidades y territorios que, que antes mencionaba. Eh, bueno, yo coordino la actividad y quería mencionar también, bueno, por un lado la enorme colaboración de la Secretaría General y de, en particular de Javier Moscoso por el soporte... Eh, virtual, que bueno te, supongo que llegó para quedarse en estos dos años, y ahora ya se está utilizando también de manera mucho más asidua, y eh, toda la Secretaría General, por supuesto, el apoyo, como antes mencionaba, tanto de la CV como del este, de el Instituto de Ciencias Antropológicas en lo que hace la difusión de esta actividad, y después, bueno, desde ya todo el equipo que integra el seminario, Alejandra Pérez como jefa de trabajos prácticos, y después están también Josefina Galucci, Matías Alpín, Sofía Barisco, Sasha Chernavki, eh, Luciana Quispe, Valeria Herrera como adscriptes del eh, seminario. Y después también tenemos integrantes de los equipos este, UASIP que integran también el equipo este, docente del seminario, ¿no es cierto? Eh, así que bueno... Eh, le damos ya la palabra a, este, a, a la invitada, al invitado, y reitero también que esta actividad me parece sumamente importante porque por las temáticas que se ven en el seminario en relación al origen de la antropología social y antropología rural, y que tenerlos de partícipes este, con la vasta experiencia con que, que poseen es un, un verdadero lujo. Así que bueno, nada gracias y, y agradecer nuevamente, darles la bienvenida y ya este, les doy la palabra, arranca creo que pues, María Rosa, ¿no es cierto? Bueno, Sebastián y a todos y todas los integrantes, las integrantes del seminario, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación que me encantó aceptar. Eh, quiero respetar los 20 minutos y en este sentido dado que el título de esta actividad es Antropología Social y Antropología Rural de los 60 y 70, Orígenes, Testimonios y Recorridos, quiero eh, algo así como compartir con ustedes una especie de tip o de guiño de complicidad respecto de eh, los planos a tener en cuenta, que a mi entender para hablar de esto deberíamos tener un primer plano que es el panorama político global de los 60 y de los 70, el panorama político de la Argentina en esos mismos periodos, para luego referirnos a la antropología en general, en los 60 y los 70 y a la antropología en la Argentina en los 60 y los 70 y qué pasa al mismo tiempo con la antropología rural. Este aquí que esto es muy complejo y muy largo y de ninguna manera cabría en varias multiplicaciones de los 20 minutos, eh, simplemente quiero dar algunos indicios de eh, en qué estoy pensando cuando hablamos del panorama político el general de los 60 y 70, eh, compartimos seguramente, que me estoy refiriendo a la larga posguerra de la Segunda Guerra de 1940, y que termina en 1945, larga posguerra que incluye la llamada Guerra Fría entre los países de Occidente y la URSS, que todavía existía, luego eh, incluye también la, la larga descolonización de los eh, imperios coloniales que se habían ido constituyendo en los siglos y décadas anteriores, eh, lo cual incluyó etapas pacíficas pero también movimientos revolucionarios de importancia y también incluye movimientos revolucionarios post descolonización. Dentro de esto seguramente compartimos también que uno de los momentos cruciales en América Latina eh, es el triunfo de la Revolución Cubana, eh, que sucede en 1959, es decir, justamente marcando uno de los hitos que estamos eh, tomando en cuenta. Eh, eh, si seguimos desplegando esto así, muy ampliamente, en los 70, eh, podemos recordar el mayo francés, con todos sus eh, eh, eh, eh, sucesos concomitantes, por ejemplo, en la Argentina eh, el eh, cordobazo de 1969 eh, y eh, en términos internacionales, perdón, porque de vez en cuando voy a ser desprolija, en términos internacionales, eh, como continuando eh, esa saga de descolonización y movimientos de los cuales participa eh, en muchos casos de manera crucial el campesinado, la guerra de Vietnam, en la que los yanquis son, eh, en la que como continuación de los episodios de Indochina entre vietnamitas y eh, franceses, los yanquis son derrotados por primera vez eh, de manera explícita. En la Argentina eh, debemos recordar para esos periodos eh, algo que empieza antes, pero que es fundamental eh, es decir, si nosotros habláramos de la década del 60 en la Argentina, yo la iniciaría en 1955, con la caída de Perón, eh, con el derrocamiento de Perón, y la concluiría en 1966 con el derrocamiento de Ilia, eh, presidente radical que había eh, as, eh, asumido el poder es decir, eh, perdonen, eh, Ale, para hacerlo de manera más clara, eh, este periodo que inicio en el 55, para referirme a la década del 60, del 60 en la Argentina, es eh, algo así como la continuidad de una secuencia comenzada en la década del 30, en la que una y otra vez golpes militares eh, cancelan los gobiernos eh, llegados al poder eh, por vía democrática, por medio de elecciones, periodo que de alguna manera había tenido eh, continuidad con las dos presidencias de Perón que terminan en el 55%. Eh, entonces, eh, este eh, periodo que se inicia en el 55 y concluye en el 56 con el derrocamiento de Ilia eh, tiene un episodio que solemos recordar eh, que atañe a la universidad que es la noche de los bastones largos, la noche en que eh, la policía, el ejército, entran a las facultades y se hacen cargo los militares y sus acólitos civiles del gobierno de la universidad. Eh, esto en, los, eh, en la Argentina eh, podemos Considerar también que a medida que avanzamos hacia los 70, eh, se lo hace en medio de una organización cada vez más clara de los sectores, de diversos sectores sociales, entre ellos la clase obrera, que reclama la vuelta de Perón, eh, cosa que se efectúa... Eh, y se efectiviza, efectúa, que se efectiviza en, eh, con la asunción de Perón eh, como presidente electo y su muerte en medio de eh, este periodo presidencial en 1974. Este periodo se completa con la compleja presidencia de eh, Isabel Perón eh, acompañada por algo que antecede a la dictadura que se hace cargo en el 76, que es el avance cada vez más eh, brutal de la AAA, una asociación ilícita que ejercía su violencia contra obreros, universitarios, quien apareciera como peligroso. Bien, en medio de todo esto hay antropología, hay antropología fuera de la Argentina, que es, eh, reconozcamos que es donde nace una antropología que en los 60, en términos internacionales, eh, va desprendiéndose del auge del estructural funcionalismo que la antecedía, eh, avanzan eh, el estructuralismo levistrociano que... En los 60, por un lado, eh, encuentra una rápida adhesión también fuera de la antropología, pero que tal, tan rápidamente avanza en su prestigio como en las críticas que lo van a ir socavando. Eh, esta antropología eh, de los 60... Eh, va a tener otra característica, y es que eh, no había desaparecido para nada eh, el difusionismo eh, unilineal eh, que caracterizaba eh, las décadas anteriores. Eh, dentro de esto... Eh, el marxismo previo a los 60 no aparecía como interesante debido eh, a, las, a los límites que le imponía el estalinismo hegemónico dentro de la URSS y, eh, los, eh, y los ámbitos ligados a, a su presencia. La muerte de Stalin en 1953. Eh, va a hacer aparecer un eh, pensamiento marxista que no había sido visible con anterioridad por eh, la selección de los contenidos que había hecho el Stalinismo y esto, las lecturas de Marx, del joven Marx, de textos pocos conocidos, etcétera, etcétera, es lo que... Eh, también acompañaba a ese auge del estructuralismo, del estructuralismo levistrociano. Todo esto ustedes saben que se combinaba, que se mezclaba. Eh, y también junto a esto aparecían otras voces, de las cuales quiero mencionar quizás simplemente la de Balandier, voces críticas del estructuralismo pero que iban acompañando a, esta, eh, a esa antropología que, de alguna manera, iba quedando atrás. Es decir, la antropología que había construido la imagen del primitivo, entre comillas, ustedes saben que no me tengo que expandir en esto, eh, y que eh, empezaba a preocuparse por eh, los campesinos, los campesinos en, eh, como formando parte de una compleja eh, situación rural en la cual no estaban solos, sino en relación con aquellos que eh, ejercían eh, ex, diverso tipo de exacciones sobre eh, su producción. Eh, o bien seguían a esos campesinos que avanzaban hacia las ciudades, eh, no solamente, en, es decir, es, este era un fenómeno que sucedía internacionalmente eh, y eh, entonces las migraciones, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, que llevaban a los habitantes de las zonas rurales a los conurbanos de las ciudades, eh, generaban un nuevo eh, sujeto de la investigación antropológica. En medio de todo esto se desarrolla la antropología en la Argentina con características que ustedes saben que no corresponden exactamente a lo que nos cuentan los manuales que hablan de la antropología francesa, británica o norteamericana. Que en la antropología argentina, especialmente en Buenos Aires o La Plata, eh, la presencia de la escuela histórico-cultural en boca o en manos de sus controvertidos cultores genera también eh, presencias y ausencias muy importantes. Dentro de todo esto, eh, ¿qué sucede con la antropología rural? Es decir, eh, y ahora me refiero nada más que a la Argentina, porque no quiero ni siquiera mirar el reloj para darme cuenta que me quedan exactamente cinco minutos. Eh, suponiendo que empecé a las I5. Eh, bueno, eh, en la Argentina eh, los que fuimos estudiantes de las primeras promociones, eh, yo no pertenecía a la primera sino a la segunda, eh, cuestión que en su momento tuvo mucha importancia, invisible por supuesto desde tanto tiempo después, pero para mí vale, eh, es decir eh, para los que fuimos eh, miembros de estas primeras cortes eh, el campesinado existía como eh, productor de artesanías de eh, historias de relatos de tradiciones y eh, los textos que utilizábamos eh, dividían el país en porciones o en áreas culturales vinculadas con esta producción material fundamentalmente. Eh, esto eh, eh, tenía que ver con el hecho de que el aura eh, de primitividad que venía del concepto de primitivo, de alguna manera también se expandía sobre eh, lo que fundamentalmente se consideraba eh, objeto de la disciplina del folclore. No estoy hablando de los cultores que ustedes conocieron y que seguimos leyendo desde... De, eh, dentro del folclore, sino del quien era nuestro profesor en su momento, un miembro del ejército de salvación llamado Armando Vivante. Pero esto, de alguna manera, eh, era superado por los estudiantes en sus lecturas de lo que se producía internacionalmente, tanto sobre el folclore como sobre el campesinado. Sí... Eh, me pareció que alguien quería hacer una pregunta o una intervención. No. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad eh, distintos integrantes de estas primeras promociones, como los que fueron al, nor al norte argentino llevados por la FOM, uno de los profesores, o como los que fuimos al Chaco, a buscar indígenas, pero nos encontramos con los habitantes de las zonas rurales como los que yo encontré en mi trabajo de campo de tesis de licenciatura en la ahora famosa Napalpí, en Quitilipi, eh, de alguna manera encontr nos encontrábamos con que eh, los huichí, o los tobas, eh, como se los eh, digamos los matacos, o los tobas, como se los llamaba en ese momento, eh, en realidad los com eh, eran llamados tobas, eh, eran parte de eh, la población que se ocupaba durante buena parte del año en eh, tareas que implicaban una migración a otros lugares del país a realizar la cosecha del algodón, y volvían a las tierras de la colonia indígena eh, en donde se esperaba que ellos mismos fueran cultivadores de su propia autosubsistencia eh, y se emplearan en los campos algodoneros de las vecindades. Eh, con lo cual, de alguna manera, eh, la, eh, el, context, el contacto con eh, la realidad, por llamarlo de alguna manera, superaba a la pobre teoría de quienes habían sido nuestros profesores. Y esto eh, se complementaba también con el acceso, que pese a todo teníamos muy amplio, a la bibliografía y a las problemáticas. Eh, eh, pienso eh, eh, en que tanto los clásicos del culturalismo como Redfield, por ejemplo, como los críticos de los clásicos del culturalismo como Oscar Lewis, o Stavenhagen eh, estuvieron a nuestro alcance, así como las perspectivas influidas por el marxismo, y que nos permitieron eh, entrever que quizás lo más importante que eh, estaba a nuestro alcance y que valía la pena estudiar, era... Eh, el hecho de la sujeción de los campesinos, de los habitantes, en que, no quiero hablar de campesinos porque tendría que definir no y hay, no, hay, no tengo tiempo como para cerrar, estoy cerrando. Eh, digamos eh, que, estos campes, eh, que estos habitantes de las zonas rurales, eh, objeto de distintas formas de sujeción como la hacienda la hacienda heredera de la hacienda colonial, por ejemplo, emprendían en esos momentos movimientos de reivindicación política que eh, eran más que interesantes, que eran de alguna manera eh, eh, estaban relacionados con la fuerte influencia de los movimientos de descolonización con participación campesina de los que se sabía y de la influencia de la Revolución Cubana. Amén, porque no tengo que seguir hablando. Bueno. Por mí sí, ¿eh? yo, si querés continuar, cerrar tranquila. Digo, ¿Sí? María Rosa, digo si, ¿Sí? querés, si querés continuar para, dar, para redondear, continúa, no hay problema. Yo, yo me... No, prefiero que hables vos y en todo caso si hay lugar... Bueno, alguna eh, pregunta. Bueno, como, bueno, yo también quiero agradecer y me siento raro agradeciendo este, en la medida en que tengo una situación, no diría como Marco, yo un no lugar, pero podría decir un no docente, porque estoy en transición, este, soy profesor titular, pero estoy en proceso de ser profesor consulto, por lo tanto soy un híbrido, este, pero quiero agradecer eh, a, en particular a, a la cátedra, a Sebastián, a Alejandra, que han bancado esta cátedra en momentos en que yo estaba ocupado en la Secretaría, y quiero agradecer a María Rosa que haya, que haya participado, que esté participando en este panel. Eh, y la verdad que yo quiero expresar el el agradecimiento y la admiración que tengo por María Rosa. Por, por, por modestia ella comentó hoy, eh, la noche de los lápices, y yo quiero hacer referencia justamente a su trayectoria y a su participación. El 29 de julio de 1966, este, la policía entró en la universidad, este, hubo una intervención de la universidad, y muchos docentes se quedaron compartiendo este, ese momento dentro de la universidad este, con, una, con un gobierno de facto. María Rosa fue de los docentes muy valientes que, este, que, no, que no se quedaron, que renunciaron, y eso implicó postergar este, proyectos académicos, proyectos este, personales, ¿no? entonces este, me parece que es, es bueno reconocer estas cosas, y este es un momento para reconocerlo, para decirlo. Este, y, y decir que bueno, que a partir de eso inició un proyecto, un, un tránsito de, de una carrera de fuerte compromiso político y fuerte compromiso institucional, y del cual yo me siento deudor porque fui, aprendí de eso. Aprendí de eso. Así que bueno, dicho los agradecimientos, eh, no voy a ser tan sistemático como María Rosa, que ilvanó perfectamente los los distintos momentos históricos, generales, políticos, con, su, con los, los relacionamientos que hay en la producción teórica este, y las escuelas. Eh, la verdad que había, había ordenado un poco el papel de qué, qué es lo que iba a decir con una cuestión también bastante autocentrada, este, autorreferencial, que tenía que ver con cómo se vivió la década del 70. Eh, en relación a, este, a la antropología y al, lo, al contexto social y político, como bien dijo María Rosa. Eh, la verdad que hablar de la década del 70 es difícil, porque la década del 70 yo creo que es una de las más partidas, porque una cosa es el periodo dictatorial de la anteúltima dictadura militar, que es 70, 71, 72, hasta... Este, que se dan las elecciones en 1973 y gana el peronismo. Ese peronismo dura hasta, el, hasta 1976, pero la verdad que hay que hacer un corte. En el 74 cambian las cosas de una manera abrupta y en el 75 no les cuento. Este, entonces, este, ese mismo periodo hay que partirlo en dos y después en el 76 ya con todos los resortes del Estado se diseña toda otra política que tiene que ver con los mecanismos de represión, que tiene que ver con la implementación de un modelo económico totalmente este, distinto al que se había implementado con lo que se planteaba con el gobierno peronista, que era un, un, un proyecto en las cuales entre la UIA y la CGT se diseñaba un, el Plan Helvar, este donde este, era un proyecto de, de determinados controles estatales sobre la economía. Y eso tiene un correlato, tiene un correlato con, con lo que sucede con la antropología, pero la antropología argentina, como bien señaló María Rosa, a veces estaba en otra, en otra sintonía totalmente distinta de lo que estaba pasando en los centros donde se producía teoría, donde se investigaban determinadas cosas y, y, y y particularmente incluso dentro de procesos dictatoriales como los que se daban en Brasil, la antropología brasileña pudo desarrollarse de una manera muy distinta, aún dentro de un proceso este, militar, a, la que, a cómo se desarrolló en Argentina, ni que hablar de México. Entonces toda la producción latinoamericana, en definitiva, tenía un, no tenía mucho que ver con lo que acá se estaba haciendo, y qué se estaba haciendo acá y la verdad que lo que se estaba haciendo era una antropología este, totalmente divorciada de las condiciones socioeconómicas actuales es decir este, reales en ese momento donde la figura del de primitivo este, que era el indio era este, concretamente era este, una externalidad al, al sistema capitalista era una cosa eh, digamos un relicto del pasado también, no, este, no, no era este, un sujeto social con derechos, un sujeto social político, un actor económico y político, no tenía vinculaciones con estructuras en esa figuración de esa antropología, no tenía conexiones con las estructuras políticas y las estructuras económicas que se estaban dando en ese momento. Eh, y, y quiero decir que bueno que concretamente la, la antropología de la década del 70 eh, y en la relación con la antropología este, rural, era central el desarrollo de una antropología social que no existía en términos este, de un desarrollo importante para poder pensar en una antropología rural. Eh, lo concreto es que en la década del 70 hay algunas investigaciones algunas investigaciones que desarrollan gente en general formada, muchos formados en el exterior, Leopoldo Bartolomé, eh, Archetti y, y Stolen, eh, Ebe Besuri, en lo cual se empieza a discutir cuáles eran las características de nuestra población rural, no, cuáles eran las características, concretamente se discutía la existencia de eh, campesinos, eh, la figura del farmer, la figura del el estanciero, este, o la producción latifundista. Y lo cierto es que detrás de fondo de eso, detrás de fondo que, que se estaba discutiendo de eso, por qué se hacían esas investigaciones, no era que se hacían esas investigaciones porque era una discusión meramente este, conceptual, sino que concretamente había un desarrollo político en ese momento tan importante y tan corrido este, acerca de a lo que ahora consideraríamos como una cuestión absoluta, de absoluta vinculación con izquierda, que este, lo que se estaba discutiendo era concretamente qué, qué elementos conceptuales se podían forjar para producir una reforma agraria. Esto no es solamente que se está dando en la universidad, sino que en, en paralelo a eso hay movimientos que están apuntando a procesos de organización que estaban planteando con, concretamente una, este, una redistribución en términos territoriales y una redistribución en términos de la renta que se produce a partir de eso, este, que lo avalaba. Y es, pero esas investigaciones duran muy poco, este, se dan en el año 73, 72, 74, 75, digo el 72 porque ya se habían relajado los controles. Pero en realidad, este, los mecanismos de tensión entre los controles políticos y los mecanismos de represión, no es que se están totalmente alejados aún en esta primavera democrática. Pensemos que en agosto del del 1972 se produce la matanza de Trelew, el genocidio de Trelew, ¿no? este, donde fusilan directamente a 16, a 16 este, compañeros. Yo recientemente tuve que ver la película Trelew eh, La fuga que fue genocidio de Arrutia. Y es muy interesante ver cómo dos formatos políticos se estaban discutiendo en ese momento. Como por un lado estaban los... los miembros de las organizaciones este, armadas, que son los que propician la fuga, pero por otro lado estaban todos los presos que eran sindicalistas, este, presos políticos, con un trosco a la cabeza. La interacción entre un formato del Cierto desarrollo del foquismo con cierto desarrollo de partido de masas es la tensión que después se va a dar y que deriva también con, con la cuestión movimentista que tiene el peronismo, es decir, la síntesis que produce el peronismo entre en ese momento que se planteaba de manera utópica entre los mecanismos foquistas y, los, y la situación movimentista, es decir, donde, lo, donde las organizaciones armadas de cuño peronista tenían inserción en la, en la universidad con la JUP, en la juventud sindical, en en el Frente Barrial, y también en las organizaciones que estaban propiciando el cambio rural, el cambio en, los, en, en el escenario rural. Entonces, creo que eso es un dato que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasaba con, con la antropología en ese periodo? Y yo tengo que decir que la verdad que yo estudié del año 74, ingresé, en el 74 nos... nos nos sacaron de la universidad sin reconocernos que éramos alumnos regulares de la universidad, y volví a ingresar en el 75. La carrera que yo iba a estudiar era Sociología, este, la Sociología la cerraron, entonces este, ahí nos reunimos unos cuantos, esto lo conté en, en una reunión en, en las jornadas de los 50 años, este, nos reunimos un grupo que veníamos cada uno de cada lado, y... Y alguien dijo, este, lo más parecido a sociología es antropología. Y ahí en Manada, los, éramos ocho me acuerdo, en Manada nos anotamos los ocho en antropología. Pero la verdad debo decir, cuando yo me anoto en antropología, no tenía la menor idea de lo que era la antropología. Pero no podía definirla directamente. Estoy diciendo que no podía definirla. Bueno, volvimos a... Empezamos a estudiar y, este, y la derecha que se había recluido en el CONICET este, durante esta primavera democrática, este, primavera democrática en cuyo escenario estaba totalmente corrido hacia la izquierda, el, el Frejuli estaba planteando la, la reforma agraria en su plataforma electoral, estamos hablando de un corrimiento este, muy hacia una agenda, una agenda muy, muy particular. Eh, y entonces les decía volvía a la derecha después de haberse recluido en Conicet y se hace cargo de la, de la universidad que había estado este, conducida por, este, por el peronismo. Y lo concreto es que es una, es una antropología en la cual hay figuras como Marcelo Gormida, que la, la producción teórica, la fenomenología que planteaban, era un, una fenomenología que, que hacía eje en la incapacidad para comprender racionalmente eh, digamos este, las, la, los pensamientos la estructura la cultura de, de cualquier este, de lo que ellos llamaban los primitivos y tenía una posición teórica absolutamente macartista yo siempre cito me, me voy, a, voy a leer un parrafito de, de Bórmida, que tiene un texto que se llama fenomenología y dice lo común lo que hay de común en todas las tentativas de atribuir el sentido racional al hecho etnográfico, enfatizo el sentido racional al hecho etnográfico, es el reduccionismo. El reduccionismo es la consecuencia necesaria de toda tentativa de comprensión racionalista de la cultura. Repito, de toda la tentativa de comprensión racionalista de la cultura. Podemos distinguir distintos tipos de racionalismo de lo irracional de la cultura cuya naturaleza y mecanismo dependen de los hechos, categorías culturales, sectores del conocimiento, actividad del espíritu en los cuales se busca una explicación. Hay por ejemplo, y acá comiencen a registrar esto, hay por ejemplo un reduccionismo psicologista que busca la explicación en lo irracional de la cultura, en la psiquis del hombre. Hay un reduccionismo sociologista que ve en los nexos de carácter social el sentido racional de los hechos culturales hay un reduccionismo historicista que busca el sentido y la explicación de la cultura en su devenir, y la racionalidad de un hecho cultural en su historia. Y hay finalmente, y acá fíjense el, el claro macartismo que ya, se apare, ya aparece en el párrafo, y hay finalmente un reduccionismo economicista que ve la cultura como un epifenómeno o concreción de las relaciones de carácter económico que sus, de sus integrantes o de sus grupos. Estas son las corrientes marxistas. En este esquema es que nos enseñaban a nosotros antropología. Por eso digo este, que uno debe evitar el ser muy omnipotente y pensar que es absolutamente autodidacta, porque este, nada de lo que enseñaron sirvió, o casi nada de lo que enseñaron sirvió, pero lo cierto es que uno se formó con otra gente, porque empecé diciendo, los, entre los agradecimientos, este, que uno es deudor de María Rosa y de muchos otros también, que vinieron del exilio, que tenían otras formaciones, que prestaban libros, que discutíamos textos, este, y así nos fuimos haciendo con este periodo inicial en la década del 80, del cual Sebastián puede después completar, porque eh, es un, vos cursaste directamente con el nuevo plan de estudio, ¿no es cierto? Que ya tiene otra otra, obviamente, una perspectiva totalmente distinta de esto. Digo esto, esta, esta fenomenología, esta antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, y como bien señaló María Rosa también de La Plata, tenía un claro diálogo con cierta historiografía militar, es decir, este, esta concepción del primitivo como, este, como una externalidad está también vinculada a una historiografía que habla de la lucha contra el infiel, la lucha, con la, la lucha contra, los, este, contra el salvaje en las fronteras, eh, hay una, un diálogo en esa historiografía militar, hay una colección de, de udeva de 12 libros, este, sacada durante el periodo de la, de la dictadura militar, de la última digo ahora, eh, donde lo que se dice directamente son las barbaridades que pueden decir, este, solazándose con la gloriosa campaña del desierto, ¿no? este, es más, como el ejército tenía toda la campaña del desierto este, la armada estaba celosa y publicó un libro, de un, un libro de un tal Walter acerca de una excursión de un barco que va por el río Limay y vuelve y ese es todo la, la, el relato del libro este, de Udeva. los pueden consultar si, si miran el catálogo eh, lo concreto es que esta lucha con las fronteras del indio en realidad en la década del 70 también tiene su, su revival que es cómo procesaba la universidad, la facultad y la antropología argentina los conflictos con Chile. Por ejemplo, durante el, en 1979 estuvimos a punto de entrar en guerra este, con Chile, este, con la dictadura chilena, por el, el conflicto limítrofe de las Islas este, eh, del Sur, ¿no? que se evitó por la llegada del cardenal Zamoré en el año 79, también es el centenario de la campaña del desierto, y entonces se da desde la, desde la Facultad de Filosofía y Letras toda la organización de algo mucho más macro, que se llamó Marchemos hacia las Fronteras. Es decir, la, el diálogo que es entre la antropología fenomenológica y la historiografía militar, tiene su correlato y concreción en la articulación de una práctica política específica que es organizar desde la Facultad de Filosofía y Letras las excursiones de los estudiantes en el esquema y en el programa de Marchemos hacia las fronteras. Fronteras con fronteras, la validación de la corporación militar. Eh, y por último, creo que estoy en tiempo, sí. Sí, sí, sí, así tenemos un poquito de tiempo para alguna pregunta. Dale, como... bueno, hago un comentario, un comentario acerca de la experiencia que me tocó en el, en el Chaco, después que María Rosa cuenta lo que contó, tan, tan exacto. Eh, en fines de la década del 90, yo voy al, voy al Chaco a hacer un trabajo de relocalización de 400 familias, eh, que eran... Eran, no, eran 800, 400 familias criollas y 400 familias este, de las cuales este, casi el 98% eran, eran com. Y lo concreto que empiezo a pensar y empiezo a ver y a, a rastrear este, digamos los mecanismos de reproducción de, de esas unidades este, domésticas que... Prácticamente tenían muy poca diferencia en cuanto a sus actividades eh, de, con las cuales se sostenían, con las cuales este, de las cuales vivían. Y empiezo, empiezo a, a constatar que anteriormente sembraban algodón. Y sembraban algodón. Y lo vendían, obviamente, eran pequeños productores, muy pequeños productores. Y también después que cosechaban su algodón y lo vendían, la mayor parte de ellos iba a la cosecha del algodón a una zona que se llamaba Castelli, ¿no? en la ciudad de Castelli, muy próxima a Castelli, quiero decir, no es que se llamaba, muy próxima a Castelli. Concretamente, cuando, cuando yo voy es durante el durante el menemismo, es decir, no sé si recuerdan, el menemismo se caracterizó por tener una equivalencia de un peso un dólar. Entonces, lo primero que a mí me, me surgía era la necesidad de pensar este, esas, esas, esos mecanismos de reproducción que tenían, esas prácticas que tenían, esas estrategias que tenían las unidades domésticas, relacionarlas en términos internacionales con el mercado internacional del algodón. ¿Qué estaba pasando con el algodón? qué pasaba con el algodón, cuál era el precio internacional, y cómo había fluctuado antes, y cómo probablemente evolucionara a partir de ahí. Y concretamente, no, no, no cultivaban más algodón. Y no cultivaban más algodón porque no había precio. Nadie les compraba el algodón. O sea, teníamos dos fenómenos. No cultivaban más el algodón en su parcela porque no había precio. Y no iban a cultivar a, a Castelli, porque había dado un proceso de mecanización, la composición orgánica del capital, algo de esto eh, habla Inigo Carreras, y habían dejado de emigrar por eso, pero no cultivaban porque no tenían precio. Entonces, lo que quedaba claro, y esto lo digo de manera, este, en las clases didácticamente, que para comprender procesos sociales de amplio rango, yo no podía limitarme a estudiar las unidades domésticas en sus, en sus prácticas actuales, sino que tenía que pensar el mercado internacional del algodón, tenía que pensar la política cambiaria que desarrollaba el Estado argentino, que estaba el peso sobrevaluado. Y por lo tanto, eso incidía, esas dos cosas directamente incidían en que esas estrategias no eran válidas porque nadie les compraba el algodón y tenían que hacer otras cosas, como la marisca, como ir al monte. Entonces, lo interesante frente a la fenomenología que planteaba el, los relictos del pasado o pensaba externalidades al sistema económico, este, y al, y al sistema político, lo concreto que yo para explicar eso necesitaba tener información del mercado internacional del algodón, la política cambiaria que iba a implementar el, el modelo menemista, y cómo se aplicaba regionalmente a partir de este, las estructuras políticas provinciales y municipales. Bueno, digo esto y después lo, la seguimos con, con preguntas. Bueno, muchísimas gracias a ambos desde ya. Eh las exposiciones. Bueno, estos 10 minutos que quedan, 12 minutos que nos quedan, vamos a utilizarlos para, bueno, poder hablar un poco más. Y así que no sé si hay alguna pregunta, también quienes están por el YouTube, en el chat, pueden dejar alguna pregunta. Y acabo de, de escribirlo en el, este, en el chat. Así que bueno, si, si, si alguien quiere, este, están los estudiantes, aquí el, les estudiantes del seminario, parte de los este, integrantes del equipo docente y, y también de la cátedra, eh, pueden hacer alguna pregunta, hacer alguna, alguna consulta, y si no también, como decía, por el chat. ¿Algún comentario también? Yo lo que iba a preguntar, porque surgió un poco, lo hablábamos en la cursada del, del sí, seminario... Fernanda estaba levantando la mano. Ah, no lo vi, perdón, perdón, perdón, perdón. Perdón, no te vi. Fernanda, te doy la palabra... Sí, no, eh, bueno, primero gracias por, por dejarme ingresar. <coughs> eh, no, simplemente un comentario. Eh, María Rosa decía, la, hablaba de la influencia de la, la Revolución Cubana, creo ¿no? que Argentina partida del 55, bueno, eh, y después Alejandro hablaba de eh, las posiciones a favor de la reforma agraria acá. Creo que también habría que introducir en, en, en ese contexto, o situar históricamente, lo que implicó el triunfo de la unidad popular en Chile en el 70, okay. y la reforma agraria en Chile, así como lo que implicó bueno, el golpe de Estado en el 73. No, simplemente ese comentario. Y gracias. Totalmente. Sí, yo, yo creo que era Gracias un momento. Fernanda, por la intervención. Gracias. Yo creo que era un momento, en realidad, este, como señaló María Rosa, este, era un momento en el cual estaba, se estaban dando en muy poquitos años, desde el Mayo francés, la primavera de Praga, las luchas contra, no solamente la guerra de Vietnam, sino las luchas no solamente la descolonización, sino las luchas en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, el flower power, es decir, toda una cuestión contracultural, es decir, parecía que la revolución estaba mucho más cercana de lo que realmente estaba, ¿no? Este, había mucha gente que pensaba que esa sociedad se podía cambiar este, en un plazo relativamente corto. Yo creo que eso era un clima de época que, que bueno, que después obviamente... Y esto se engancha con el proceso eh, latinoamericano. No, no, las luchas no, sola, no son solamente en la Argentina, sino que se dan en, en, en muchísimos países de Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica. Sí, perdón. Sí, eh, yo quisiera quizás agregar algo a esto que dijo Alejandro. Eh, eh, no solamente sucedía esto en nuestro entorno más mediato, sino que en el entorno inmediato existía la misma convicción. Es decir, yo no mencioné, pero debería haberlo hecho, que una de las cuestiones que marcó la antropología de los 70 en la Argentina, creo, fue la creación en el 69, en medio de dictadura todavía, de la carrera de Antropología de Mar del Plata, cuyo creador y director fue Eduardo Menéndez. Yo fui docente ahí hasta su clausura en el año 75, año al que ya hizo mención Alejandro, eh, y una de las características de eh, nuestro trabajo allí es que más de la mitad de nuestros estudiantes se habían proletarizado eh, Término eh, y concepto y actividad y convicción de ese momento, es decir, trabajaban eh, eh, jóvenes, hombres y mujeres, hijos de los hoteleros acomodados de Mar del Plata, trabajaban como obreros y obreras en eh, las fábricas en las que se hacía conserva de pescado, limpiando pescado, las mujeres y los hombres, los varones, que eran nuestros alumnos, trabajaban en las canteras de Mar del Plata. Esto más la incorporación de muchos y muchas de ellos a la lucha armada. Eh, preparando el material para lo que iba a decir y que el espacio no da para seguir hablando mucho, yo encontré algo que me costó encontrar en mi casa, que es esto, no sé si se alcanza a ver, parte sí. de, mi propia, de mi propio entusiasmo de esa época. En el año 72 al que hacía mención Alejandro, eh, yo publiqué junto con Lisquet y Menéndez, y siguen las firmas, este número en eh, la revista Transformaciones de corta existencia del Centro Editor de América Latina, y lo que yo había escrito se llamaba Movimientos Campesinos Contemporáneos, es decir, movimientos eh, eh, revolucionarios del campesinado. Discutía ahí o me hacía cargo de toda una bibliografía que discutía la posibilidad de la transformación desde abajo. Eh, hoy en día el texto original habrá sido quizás algo parecido al estado de la cuestión de uno de nuestros trabajos académicos, pero en ese momento era un material de divulgación. Nada, quería agregar esto porque me pareció que Alejandro dio un, unas buenas pistas a las que podía agregar esto que se me ocurre que hoy es pertinente. ¿no? Muchas gracias María Rosa por la, la aclaración y la ampliación. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna aclaración, alguna pregunta. Si quieren, les expositores, agregar algo. Terminando el chat y no, no ha habido... Yo, yo quería hacer una pregunta, Sebastián. Sí, si... por supuesto. Bueno, primero agradecer realmente porque creo que estos espacios son, son muy importantes, recobrar también la, la memoria institucional de la facultad, de, bueno, para los que somos... De, de otra franja de edad, recordar estas cosas también viene muy bien. Eh, a, había trazado María Rosa eh, esta influencia del contexto en eh, la producción académica. ¿no? Quería traerlos un poco más hacia acá y preguntarles eh, cómo ven ese impacto de los cambios de contexto que habían hablado eh, de la Segunda Guerra, después la caída de, del Muro de Berlín, ¿Cómo eh, ustedes, si nos pueden tirar algunas pistas de cómo ven el impacto de los cambios de contexto en la antropología a partir de eh, los mediados de los 90 en adelante, en relación al enfoque de, del tema que, que ustedes tratan? Eh, quizás me refiero a un minuto antes de los 90 o una década, si puede ser un minuto una década, eh, cuando comienza eh, a funcionar la carrera de antropología en, a mediados de los 80, eh, en el año 84, 85, con el triunfo, eh, con la finalización de la dictadura y el comienzo del gobierno civil, eh, la mayoría de los eh, equipos de investigación que se crean en ese momento, a diferencia de lo que hubiera sucedido tiempo atrás, eh, tienen como eje eh, problemas vinculados con derechos eh, que se reclaman. Es decir, eh, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la justicia, a saber qué pasó con los desaparecidos, etcétera. Eh, y quizás la continuidad de eso es la importancia que en las investigaciones de la facultad, o en una parte de las investigaciones, que creo que es importante, sigue teniendo la cuestión de la desigualdad y las relaciones de poder como algo que tiene que ser esclarecido eventualmente para ser modificado. Yo podría agregar que me parece que en el periodo que estás planteando hay un momento que a partir de, no sé si exactamente es contemporáneo, uno podría ponerlo un poco antes o un poco después, después de la caída de los socialismos reales, como dicen los cubanos, eh, que tiene que ver con, este, con, por un lado, la crisis de los grandes paradigmas, y eso sirve para desvirtuar cualquier producción que, que borde el marxismo, en particular cuando se habla de los grandes paradigmas, los grandes paradigmas fundamentalmente criticados es el marxismo. Este, ¿no? este, como que atrás es un, una gran sutileza para, para tener un mecanismo macartista, en definitiva. Este, y además, por otro lado, la, la, la, la participación y la creencia de la posibilidad de la tercera vía. ¿no? Este, estoy pensando en Giddens, eh, asesorando a Tony Blair. Es decir, ese, ese laborismo que, que se planteaba que podía este, desarrollarse fuera de este, los estados socialistas y la vía este, capitalista. Y el fracaso de Tony Blair es el fracaso de esa, también de esa concepción, en definitiva, que tiene que ver con la producción teórica de, de Giddens, ¿no? donde por un lado a, aborda determinadas problemáticas, pero luego... Este, la el planteo, este, en definitiva, es la renuncia a concebir este, determinados esquemas en los cuales los mecanismos de contradicción son centrales para explicar las cosas. Este, y esto bordea alguna cuestión filosófica, es decir, este, los mecanismos de contradicción son un punto... Este, nodal para empezar a entender procesos de amplio rango. Y lo, esos procesos de amplio rango este, pueden ser recortados, pueden ser misturados, y además, en el, caso de, en el caso de Giddens, es el compromiso directo de ser un intelectual orgánico de esta tercera vía, que obviamente fracasó, y lo que derivó es en los estados absolutamente el neoliberalismo, que campeó por Europa por mucho tiempo, y que, que fue prácticamente el desarme de los estados de bienestar o, lo, o que queda reducidos a, a otra cosa de lo que eran inicialmente. ¿no? Bueno, eh, por la hora vamos a ir la disponibilidad del YouTube y también, bueno, los, los estudiantes venimos ya desde hace, desde hace, porque es en el marco de la cursada, vamos a ir cerrando. Eh, yo quería agradecer nuevamente, por supuesto, a Alejandro y a María Rosa, es un placer, un honor tenerlos acá y el, este, la charla que se ha dado, que se puede profundizar en otros pasos, justamente, eh, por supuesto nos interesa tener una copia de ese cuadernillo, <ríe> María Rosa, <ríe> por supuesto que se pide una copia, y donde se pueda también socializar, eh, y bueno, agradecer nuevamente a quienes se han hecho posibles eh, este espacio, a, a la Secretaría General de la Facultad, a, a este, al Instituto de Ciencias Antropológicas, la, la difusión, a la CV, a través de también de que somos un equipo SIDAC, y me había quedado mencionar al, al inicio quienes integran el equipo docente, eh, no como scriptes sino como, como parte del equipo por ser parte de los UASIT, eh, Juan Engelman, del Seminario de ¿no Antropología Social y Antropología Rural, Juan Engelman, Gloria San Martino, Gloria Mancinelli, Macarena Manzanelli, Julia Coya, Julia, eh, Sasha Chernavsky y Luciana Quispe, me había quedado mencionarlos, así que lo hago mencionarlas, así que lo hago eh, ahora. Eh, bueno, y agradecer nuevamente a todos por, por este espacio y esta rica charla, y nos volvemos, por supuesto, a encontrar y va a estar disponible en el YouTube de la facultad. Así que bueno. Quiero una sí. última cosa. Este, sí, claro. Eh, yo, al, al inicio dije que estaba en, en transición. Y lo que quiero es expresar la alegría que tengo de que el cargo que tenía este hasta, hasta hace unos meses eh, fue ganado por Sebastián y me pone muy feliz porque sé que está en muy buenas manos, de una persona muy, muy capaz y muy... Eh, muy trabajadora y una excelente persona y que el que continúe en la cátedra a mí me, me pone realmente muy contento. Nada más eso. Muchas gracias Ale. Muchas y a mí gracias me... a ustedes. Bueno, muchas gracias María Rosa. Muchas gracias a ustedes. Y, y cerramos entonces la actividad. Y gracias a todos.